We'll Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo. A continuación podremos observar la primera parte de la entrevista al gran músico colombiano, cantante también y director de la orquesta Los Alfa 8, Ricardo Bustos. Nos contará pormenores de sus producciones musicales, cómo se iniciaron antes de formar la agrupación Los Alfa 8, con qué tipo de música, cómo fueron sus experiencias de lograr los primeros trabajos musicales, en un apartado especial de la entrevista, estaremos hablando del gran cantante colombiano Carlos Alberto Cardona Cristancho, conocido en el mundo artístico como Charlie Cardona, cuántos oh, bueno. años oh, estuvo sí, en la agrupación Los Alfa 8, cómo, cómo llegó okay. y su salida luego, para el grupo Nietzsche por allá, al filo de los años 90. Bienvenidos a la entrevista con Ricardo Bustos, director de Los Alfa 8. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones que se ve en todo el mundo. Con cariño les saluda a Otoniel Zapata Murillo. Y en esta oportunidad directamente desde el norte de Bogotá, y estamos aquí en los estudios de los Alfa 8 y nos encontramos con su director Ricardo Bustos. Un saludo muy especial para todos ustedes y gracias por acompañarnos. Ricardo, ¿qué tal? Un saludo bien especial y qué bueno que esté en el canal OZ Producciones. Hace mucho rato tenía las intenciones y bueno, se dio gracias a Jairo Fernando Martínez, eh, su jefe de prensa, para esta entrevista. Ricardo, ¿cómo está? Hola Otto, un saludo muy especial a todos los televidentes, la gente que nos está viendo, escuchando porque seguimos con Los Alfa 8, mm, aquí estamos. Muy bien Ricardo, ¿cuántos años ya en la música? Es decir, no de la orquesta Los Alfa 8, sino ya directamente, ¿cuántos años hace pues, que usted se involucró con, con todo este mundo tan lindo como es la música? Pues eh, Otto, desde la etapa de colegio, digamos en, en secundaria, desde la etapa de colegio, pues nació... Ese, ese gusto por la música y esas ganas como de, de aprender y de, y de poder estar eh, con una guitarra en la mano, con una percusión, que me encanta la percusión, te cuento eh, Y poderme meter en este mundo o estar dentro de este mundo de lo que es la música Desde pues, etapas de colegio, como te contaba, claro. hace ya mucho rato, pero con una etapa, después con los Alfa 8 ya eh, una etapa inicial un poco aficionada, digámoslo así, y llegando ya en el año 1987 eh, a, a los estudios de, de codiscos eh, y empezar a grabar, hicimos un primer sencillo con una canción eh, que se llama Cariño Mío. Okay. Eh, y con esa primera canción, digamos ya a nivel profesional, aunque antes habíamos grabado otros sencillos okay. con los muchachos con que estábamos, una época de amigos muy queridos como César Vilar, Hermana Albornoz eh, eh, Diego Muñoz, Jai, René Forero, eh, Carlos Celis, o sea un grupo de amigos de, uh -huh. de, de aquella época, Fernando Guerrero también que fue una época muy bonita y no olvidable, después pasamos una etapa, inicialmente teníamos un grupo que era un grupo con guitarra, organeta, percusión, voces, bajo, obviamente. No, sí, era un grupo chiquito, un grupo pequeño, después ya eh, entramos algunos instrumentos de viento y empezamos como ya a tomar la cosa un poquitico más en serio, y, y ya después cuando ya llega la, la etapa en que volvemos ya a un, una agrupación musical o en aquella etapa de orquesta más grande, más... Eh, con más integrantes y grabamos por primera vez como les estaba contando ese cariño mío después el siguiente año 1988 ¿Canción hizo... inédita o, o...? No, era... eso fue... Que me, sueño, ta... me suena como... A... Claro, te acuerdas la canción, te acuerdas Paloma San Basilio, sí, no sí, sí, sí. la cantante española muy famosa ah, eh, ella cantó esa balada y nosotros decidimos hacerlo, ¿por qué? porque en aquella época eh, y fue la única etapa en la etapa de los Alfa 8 que tuvimos una mujer vocalista uh -huh integrante de los alfa 8, Angélica Arenaza. entonces eh, por eso escogimos un tema que tuviera voz de mujer, sí, queríamos que ella cantara que y es escogimos canción. ese tema, sí, correcto, después ya el siguiente año, 1988, ya Codiscos a raíz de, de que esa canción tuvo muy buena aceptación y, y, y sonó bastante bien, eh, decidió que nos daban la oportunidad de, de grabar un LP y entonces nos fuimos otra vez para Medellín, Codiscos, hicimos nuestro primer álbum que se llamó Los Alfa 8, la orquesta, y de ahí empieza, digamos, en ese 1988 y 1987, digamos, ya una etapa buscando un camino profesional, un camino de para poderle llegar a la gente con nuestra música y con éxito y poder recorrer el mundo, y esa fue una primera etapa. Qué bueno. Bueno. Eh... Es decir, usted primero se involucra directamente con los Alfa 8 No estuvo, eh, como dice la canción de, de Henry Field, picoteando en una orquesta en la otra Buscando oportunidades como, como músico Sino que usted venía con la intención ya de formar su propia agrupación Pues mira, realmente en esa época pues no estaban pensando en orquestas Sino en un grupo de músicos amigos Era una época de colegio Entonces en, en el colegio también tenía otro grupo de amigos Y tocábamos también en el colegio El barrio, que fue realmente el barrio el que terminó jalando hacia, hacia mi amigo César Vilar, que fue el que me terminó metiendo en este cuento ya, ya como más como en serio. Entonces, no digamos que inicialmente eran un, grupos de amigos, de okay. colegio, de pasar un rato sabroso, de eso, pero ya después me, me picó la, la, la idea de que esto podía ser algo para mucho rato y me encarreté y me enamoré de la música y, y ahí me quedé. Y mira, estas, eh, eh, la vida también nos ha dado la oportunidad de de hacer eh, alrededor de la música otras actividades, como eh, realizar eventos, eh, hacer eh, otro tipo de actividades eh, interesantes, pero siempre ligadas a, al tema de entretenimiento y a la música. O sea que la música me cautivó y me quedé, y después con los días inicialmente éramos todos como, como un grupo de amigos que éramos socios, y éramos dueños todos, y toda la cosa, y todo el cuento, y todos manejamos todo, pero después decidimos que era un poco más, más fácil poder eh, darle una proyección un poquito más, más ordenada y como, como un poquitico más hacia lo que yo quería buscar, que era llegar a ser realmente un, un, un grupo que, que figurara. Entonces, finalmente, ya después de toda la historia, cada uno, muchos de ellos, de los iniciales, hicieron sus carreras en economía, administración, ingeniería, y siguieron su, su, su cuento. Yo me carreté con la música, y entonces, claro, en la casa de mi papá, Obviamente, esa era una época en que, no como ahora que todas las universidades tienen claro, sus, claro. Sus, sus carreras y todos Serías los muchachos. El lobeto, la parte sí, todas sus carreras. Ahora los muchachos dicen, voy a estudiar música o voy a ser chef. O... No, y hasta uno o mismo que... patrocina a sus hijos. Correcto, es maravilloso, es algo, una, algo que le gusta hacer y simplemente se apoya, punto. Eh, en esa época era muy difícil porque es que la música tenía fama y sobre todo la música. Trópica, la música latina tenía fama de mucho desorden claro. Entonces mi papá no quería mi papá no quería que yo fuera músico Entonces terminé estudiando administración hotelera Terminé estudiando administración hotelera al lado que iba estudiando música Pero las opciones de estudiar música en aquella época eran muy complicadas Porque estaba el, eh, el, eh, la Universidad Nacional uh -huh. eh, eh, Que era donde se podía estudiar, muy juicioso Pero los cupos eran supremamente limitados Era la única universidad que tenía facultad ...de música, entonces, en el Conservatorio Nacional, muy difícil entrar ahí, entonces, ¿qué tocó? Buscar otras alternativas, empecé eh, con profesores privados, eh, estudié en una academia que es excelente con un nivel de música muy interesante de la Academia Cristancho, con, con el maestro Mauricio y con Francisco Cristancho, dos profesores muy exigentes. Uh -huh. eh, entonces estuve ahí, allí un tiempo eh, con maestros y profesores de percusión como la familia Cuau, Enrique Cuau, que después terminó y... ...y sigue acompañándonos en más de una oportunidad... es un, un gran percusionista... Y, ...y empecé a estudiar con ellos todo lo que era el tema de percusión... ...y después con el tiempo pues... ...muchos músicos que, que han pasado por los Alfa 8... ...a todos les he aprendido tantas cosas... ...las oportunidades también de arreglistas, productores... ¡Qué bonitas esas expresiones suyas de que a cada cual le ha aprendido algo! ...y claro, sigue aprendiendo en este campo, ¿no? ¡Claro, claro! Todo el tiempo... ...lo que acabamos de hacer con nuestro más reciente sencillo... ...con, con Humberto Pernet, un músico que... Eh, eh, se graduó aquí en Bogotá también de la, de, de la Universidad Javeriana, pero un músico que ha, que ha investigado mucho de, de la música del Caribe, fusionada con sonidos electrónicos. Uh -huh. Entonces, es otro, o, otro cuento y también aprendiéndole mucho a estos... Que no se pierdan los ritmos tropicales. No, no, no, no, no definitivamente... Es algo que hemos eh, tratado de mantener, de sostener, aunque las oportunidades de los Alfa 8 de ser una agrupación muy versátil se han dado como cuando hicimos eh, fuimos elegidos como la agrupación para acompañar el reality bailando por un sueño, uh -huh. donde allí tuvimos que interpretar completamente en vivo todas las semanas y completamente en vivo géneros, desde, desde salsa, claro, merengue, claro, uh -huh. tropical, claro, hasta si hicimos, un, hicimos de, todo, de todo lo que a ti se te ocurre, hicimos en, en esa experiencia bailando por un sueño, pero fue una experiencia muy bonita. Y en cuanto a grabaciones, pues hemos sido cambiantes, hemos ido un poco con la época y también hemos sido de acuerdo con, con el feeling, con lo que yo he estado sintiendo y de pronto los, los músicos que me han acompañado y, y, y hemos incursionado de diferentes maneras, eh, no nos hemos quedado en una sola cosa, sino un solo género, un solo ritmo, un solo sonido, si no hemos buscado, pero siempre dejando un sello nuestro, pero encontrando como, como alternativas para presentarle a la gente, no sé, a mí me, me eso me ha picado y ha sido interesante. No Y que usted ha estado con, por los diferentes géneros tropicales latinoamericanos haciendo sus muy buenas producciones, que eso es supremamente importante. Sí, Otto. Afortunadamente... ¿No se han quedado en uno solo? No, no nos hemos quedado. De hecho, fuimos la primera agrupación... Eh, en Colombia, y no sé, en, en, en cuanto a Latinoamérica, en que se atrevió a grabar salsa y merengue en un mismo álbum. Sí, sí, eh, eh, que en, sí. En una época, uh -huh. si tú recuerdas, eh, era una época en que las agrupaciones o hacían salsa, o hacían merengue, o hacían tropical. no Y hablemoslo, eh, Orquesta Matecaña eh, tenía su salsa y luego cuando, por allá, a finales de los noventas quizás, eh, arrancaron con música tropical. El mismo Guayacán, cuando hace ese paso a los pasodobles, Correcto. y esos trabajos de cumbias tan interesantes sí. con Juan Piña y Diana Serna, bueno, en fin. Y mira Nietzsche, sí, Nietzsche claro. también se hizo sus cumbias, sí, sí. La, la canoa, ¿cómo la se llama? La canoa esa Hizo su cumbia, una salsa, pasó una cumbia, ¿por qué no? Pero creo que inicialmente, creo que fuimos la primera agrupación en Colombia, sí, sí, sí. Eh, eso fue en el año, tal vez fue 90, 92, en el, que, en el que nos atrevimos a hacer ese, ese álbum donde tuvimos éxitos como No Quiero Tu Amor, mm. Envenéname en Merengue, que los hicimos en la República Dominicana, que ya desde esa época, ahora se dice al feed de la colaboración, no sé qué, desde esa época nosotros hemos tenido músicos y amigos sí, a, sí, sí. A, a, compartiendo y participando en nuestras producciones. Tanto que Pochi, Familia de la Cocobán y Quinito Méndez fueron con los que hicimos toda la producción de No quiero tu amor y envenename, temas eh, que indudablemente se convirtieron en éxitos en merengue y que dijimos, bueno, veníamos de hacer dos álbumes de salsa completos y dijimos, vamos a hacer en este, ocho canciones, seis van a ser salsa, dos van a ser merengue, y resulta que esos dos merengues se pegaron muy bien, pero en el mismo álbum, como una cosa que no se daba fácilmente, uh -huh. tuvimos éxitos como La Salsa llegó, que hoy en día empieza a figurar entre los cinco más escuchados de los alfa, Frío en mí, que es otra salsa que en este momento es número uno en escuchas en redes y plataformas digitales para nosotros. Excelente ese fenómeno. ¿Y cómo, cómo se da? ¿Qué le han dicho de eso? No, pues muy interesante lo que está pasando ahora, porque hay muchos temas que se están otra vez volviendo a pegar, que se están volviendo a escuchar la gente. Los, los seguidores que en algún momento, en aquella época que hacíamos vinilos, CDs, cassette, hoy van al digital, porque el mundo cambió y todo el mundo escucha ahora la música a través del digital en general. pues Entonces, esa gente también está detrás, está llegando, está llegando, y mucha gente no va escuchando eso. Pero mira que, que, que volviendo al cuento de, de, de atrevernos a hacer cosas diferentes, pues sí lo hemos hecho y afortunadamente con éxito tanto que hicimos Salsa Merengue y en el 2006 dije yo, yo venía con la inquietud, yo quería hacerle un homenaje a la cumbia colombiana okay. y dije, creo que este es el momento, entonces grabamos un álbum de homenaje a la cumbia eh, nos, nos eh, nominaron al Latin Grammy o al Grammy Latino en la categoría de cumbia vallenato e hicimos un paso por la cumbia. Desde diferentes sonidos, desde la cumbia 100% folclórica, con alegre, llamador, tambora, eh, todos los sonidos, la flauta millo, eh, en fin, eh, espectacular, gaitas. ¿instrumentos con eh, fin? Maite Montero nos, acontó, nos acompañó con su gaita y muchos otros artistas, e hicimos todo y además grabamos unos sonidos ya como de banda, de orquesta, de orquesta grande, con sus vientos, con sus sonitas y algo más moderno y de todo eso logramos una nominación a Grammy con un ritmo completamente colombiano, como es la cumbia. Entonces nos hemos atrevido a hacer cambios, pero han sido positivos y han sido bonitos, han sido muy chéveres porque ha sido, nos ha dejado experiencias gratificantes, la gente los ha recibido bien, como cuando hicimos un álbum que se llamó Evolución, en donde mezclamos eh, merengue con, era un urbano eh, de aquella época, pero en aquella época... Nos lo recibieron medio extraño, les pareció que era medio pop, medio no sé qué y las emisoras de, de música tropical donde normalmente nos sonaban, les pareció un poco extraño y, y, y, y, y íbamos más adelante y eso fue lo que vinimos a escuchar de hace como unos claro, 15 años claro, para acá. Claro que es el reggaetón. Exactamente. ¿No, íbamos, se no se acopló en aquel tiempo, íbamos, o no creyeron en el producto no, colombiano. Íbamos más adelante, íbamos más adelante. Esa producción la hicimos, por ejemplo, con el maestro Milton Salcedo, sí, sí, que sí. hoy en día es premio Grammy, es un gran músico samario colombiano, que, que, que es reconocido como arreglista ya de muchos artistas importantes en Latinoamérica. Y lo hicimos con Milton, pero íbamos muy adelante. Sin embargo, de aquel, de aquel eh, álbum se escuchó mucho una canción que se llamaba Tremendo vacilón y, y, y esa canción pues digamos que de alguna manera como decíamos en la época, salvó el álbum, ¿por qué? porque porque antes éramos lanzábamos el álbum, pocos sencillos se hacían, si acaso para un variado, claro. que los hicimos más de una vez, varios sencillos hicimos para variados, pero realmente uno lanzaba álbumes. ahora es sencillo tras sencillo tras sencillo tras sencillo y de vez en cuando se lanza un álbum. Es muy cierto. Muy bien, estamos con Ricardo Bustos, el director de Los Alfa 8, aquí directamente desde los estudios profesionales en el norte de Bogotá. Ya venimos para preguntarle a Ricardo Bustos de dónde nace precisamente el nombre Los Alfa 8. Ya regresamos. <música>